Lección de karma. Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tú. La vida es un ciclo constante de cambios. Nada permanece igual para siempre y todo está en constante movimiento. Esta idea se aplica a todo lo que nos rodea, desde la naturaleza hasta nuestras propias vidas. Pero a menudo, nos olvidamos de esta lección de karma y actuamos de manera imprudente, subestimando o lastimando a aquellos que nos rodean. El texto, Lección de Karma, nos presenta una imagen vívida de este principio de cambio constante. Un pájaro que come hormigas es un recordatorio de cómo los más grandes y poderosos a menudo se alimentan de los más pequeños e indefensos. Pero cuando el pájaro muere, las hormigas se lo comen a él, y aquí es donde entra en juego el karma. El karma es un concepto que sostiene que las acciones que realizamos en nuestra vida tienen consecuencias que se reflejan en el futuro. En este caso, el pájaro que se alimentaba de las hormigas en su vida anterior, ahora se encuentra en la posición de ser devorado por las hormigas. Esta lección de karma nos enseña que debemos tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que esperamos recibir nosotros mismos. A menudo, subestimamos a los demás, los juzgamos o los lastimamos sin pensar en las consecuencias que nuestras acciones pueden tener en el futuro. Pero debemos recordar que el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Puede que hoy seamos poderosos y exitosos, pero el tiempo es más poderoso que nosotros y nunca se sabe cuándo nuestras circunstancias pueden cambiar. En el futuro, podemos encontrarnos en la misma posición en la que colocamos a otros y es importante recordar esto antes de tomar cualquier acción imprudente. El karma nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y es importante actuar de manera responsable y justa en todo momento. Debemos tratar a los demás con respeto y consideración, sin importar su posición social, poder o riqueza. Solo entonces podemos esperar que los demás nos traten de la misma manera en el futuro. Para evitar que tú caigas en este juego del ego, y por ego termines humillando, deberás aprender a ser humilde y sencillo de corazón. Pero ¿cómo lo haces? Aquí te doy unas ideas. Ser humilde es una virtud que puede ser difícil de aprender para algunas personas, ya que a menudo implica dejar de lado el ego y la vanidad. Sin embargo, hay varias cosas que una persona puede hacer para aprender a ser más humilde. Practicar la empatía. Una forma efectiva de aprender a ser más humilde es practicar la empatía, tratando de ponerse en el lugar de los demás y ver las cosas desde su perspectiva. Esto ayuda a comprender que todas las personas tienen sus propias luchas y desafíos, lo que puede hacer que seamos más compasivos y humildes en nuestra propia vida. Reconocer los propios errores, aprender a ser humilde también implica reconocer nuestros propios errores y limitaciones. Esto puede ser difícil para algunas personas, ya que a menudo implica admitir que no sabemos todo o que nos equivocamos. Sin embargo, Reconocer nuestros errores y aprender de ellos puede ayudarnos a ser más humildes y a crecer como personas. Escuchar a los demás. Escuchar atentamente a los demás es una habilidad valiosa que puede ayudar a las personas a ser más humildes. Al escuchar a los demás, podemos aprender de sus experiencias y perspectivas, lo que nos ayuda a ser más comprensivos y respetuosos de las opiniones de los demás. Ser agradecido. Ser agradecido por las cosas buenas de la vida y por la ayuda que recibimos de los demás puede ayudarnos a ser más humildes. La gratitud nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos de los demás para crecer y prosperar. Servir a los demás. Servir a los demás es una forma efectiva de aprender a ser más humilde. Al ayudar a los demás, podemos aprender a valorar a las personas por su humanidad y no por su posición social o poder. Además, el acto de servir a los demás nos ayuda a desarrollar una mayor compasión y empatía por los demás. En resumen, para aprender a ser más humilde, debemos practicar la empatía, reconocer nuestros propios errores, escuchar a los demás, ser agradecidos y servir a los demás. A medida que desarrollamos estas habilidades, podemos aprender a ser más humildes y a crecer como personas. Ahora, Puede que tú luches incansablemente por mantenerte tu corazón limpio y libre de cualquier pensamiento de altanería y prepotencia. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando una persona te quiere humillar y hacer sentir de menos? ¿Qué hacer cuando alguien, con sus comentarios, busca que tú te portes con prepotencia? Hace unos años, iba para una ciudad lejana de la mía. Me topé en el asiento del bus a una señora muy malhumorada proliferando palabras muy duras contra la gente que creía en Dios. Diciendo que ella era mejor persona, que no necesitaba de los aleluyas, que la vida sería mejor si las iglesias desaparecerían. Despotricaba tantas palabras, que me dieron ganas de callarle la boca, hablándole de los retos que muchas personas de fe tienen que afrontar cuando salen a hacer misiones humanitarias le iba a restregar en su cara que ella jamás comprenderá el dolor que causa ver como un niño con el que desarrollaste una bonita conexión se te muere por polio, anemia o desnutrición. Me dieron ganas de taparle la boca y cuestionarle ¿a cuántos niños ha sacado ella de la pobreza? Y entonces me di cuenta que si lo hacía, yo igualmente actuaría con prepotencia. Le hablaría como si yo fuera superior a ella y me metería al juego del pájaro y las hormigas. En su lugar, decidí sacar mis auriculares, escuchar un poco de opera y hacer de cuenta que ahí nada pasó. Ser humilde empieza a veces por esas situaciones en donde te quieren obligar a actuar con prepotencia. En mi caso, el silencio fue mi aliado y seguro tú también tienes a alguien que intenta constantemente que tú actúes con aires de superioridad. Así, ¿qué hacer para que eso no te pase? Bueno, déjame darte unos consejos para seguir siendo humilde. No importa si estás ante alguien que se siente superior por la religión que tiene o por las cosas que posee, tú deberás seguir estos consejos. Es difícil mantener la humildad cuando alguien nos humilla o nos obliga a tratarlo mal. Sin embargo, es importante recordar que mantener la humildad es una virtud que nos ayuda a crecer como personas y a desarrollar relaciones saludables con los demás. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar a mantener la humildad en situaciones difíciles. Respira profundo. Antes de responder a alguien que te humilla o te obliga a tratarlo mal, tómate un momento para respirar profundamente. Esto puede ayudarte a calmarte y a pensar con claridad antes de tomar una decisión. Trata a los demás con respeto. Aunque alguien te esté humillando o tratándote mal, es importante tratarlo con respeto. Respeta a la persona como individuo y no te dejes arrastrar a su nivel. Mantén la calma. No permitas que la situación te haga perder el control de tus emociones. Mantén la calma y la compostura. Incluso si te sientes enojado o frustrado. No te tomes las cosas de manera personal. Trata de no tomar las acciones de la otra persona como algo personal. Recuerda que el comportamiento de la otra persona es su responsabilidad, no la tuya. Trata de entender la perspectiva de la otra persona. Trata de entender por qué la otra persona está actuando de la manera en que lo hace. Puede que esté pasando por una situación difícil o que tenga miedo. Trata de comprender su perspectiva y encontrar una manera de ayudarlo en lugar de tratarlo mal. Aprende a decir no. Si la otra persona te está pidiendo que hagas algo que no quieres hacer, aprende a decir no de una manera respetuosa. No permitas que la otra persona te obligue a hacer algo que va en contra de tus valores o principios. Para tenerlo más claro, para mantener la humildad en situaciones difíciles, es importante respirar profundamente, tratar a los demás con respeto, mantener la calma, no tomarse las cosas de manera personal, tratar de entender la perspectiva de la otra persona y aprender a decir no de una manera respetuosa. Si bien no siempre es fácil mantener la humildad en situaciones difíciles, es importante recordar que esta virtud nos ayuda a crecer como personas y a desarrollar relaciones saludables con los demás. Si haces esto,